Bien, amigos, estamos de regreso en Platicando Con. Mi invitado es el director ejecutivo del Arte de Vivir, Francisco Moreno Campo. Y justo hace tres minutos te hice una pregunta que, que te la voy a recordar. Tengo la angustia porque mañana le entreviste trabajo o, le, o me le declaró a mi mujer. Me estás enseñando a respirar para quitarme la angustia en tiempo presente y no estar pensando en tiempo futuro. Mi pregunta es... El hecho que me enseñes a respirar mejor para vivir el día de hoy no significa que mi cabecita no esté preocupada y con miedo de que, uy, ¿qué me va a pasar mañana en la entrevista? Porque hay otros tres candidatos al puesto. Mira, hay algo que se llama, hay una ciencia nueva que es la neurociencia y hay un concepto que se llama neuroplasticidad que lo que habla es que la forma en que nosotros pensamos, y sentimos, y accionamos genera circuitos eléctricos en nuestro cerebro. Entonces, si tú estás preocupado porque tienes la entrevista, y te sigues preocupando, te sigues preocupando y te preocupas un día, dos días, una semana, un mes, un año, diez años, ya tu cerebro se acostumbró a eso. Ahora, ¿cómo se resuelve? Ay, esa es la mala noticia. La buena noticia es que tu cerebro también puede cambiar. Todos podemos cambiar a cualquier edad. Tú puedes generar nuevos circuitos mentales, nuevos circuitos cerebrales que hacen que tú cambies la forma que tienes de pensar y sentir. Cuando tú, por ejemplo, estás nervioso por una entrevista de trabajo porque te vas a declarar a tu mujer y practicas la técnica de respiración que nosotros enseñamos, tú vas a sentir serenidad y paz. Y esa serenidad que tú sientes hace que haya nuevos circuitos cerebrales que se activen y esos circuitos cerebrales que se activan generan un cambio en tu comportamiento. De hecho, nosotros estamos trabajando, yo estuve trabajando con, con, con los líderes del grupo guerrillero de las FARC, están negociando la paz en La Habana, en Cuba, con el gobierno colombiano. Perfecto. Y son personas que durante 50 años, Carlos, estuvieron luchando en la selva y ellos hicieron estas técnicas, ellos sintieron muchísima paz. Ellos ahora quieren que nosotros, después de la firma del acuerdo, vayamos a Colombia para desarrollar programas al pueblo colombiano. A los lo que van a ser los desmovilizados, a las víctimas, a los militares, a los paramilitares, a los guerrilleros de las FARC, para que todos puedan sentir esta paz. Estamos trabajando con la Secretaría de Educación del Estado de México. No, Hicimos programas... Eh, de, de para estudiantes, maestros y padres desarrollo de habilidades socioemocionales convivencia escolar armónica reducción del bullying reducción de violencia ¿para qué? para que la gente junta justamente cuando tú sientes paz adentro tuyo tú contagias paz claro. cambia tu comportamiento cambia la forma en la que te expresas y eso genera un nuevo clima un nuevo clima en las escuelas, un nuevo clima en el país queremos comenzar un, lo que llamamos pacto mexicano por la paz donde todos nos comprometamos a hacer algo por la paz, la paz individual, pero también la paz de nuestra comunidad, de nuestra familia, de nuestro entorno. Si tú le dieras a, la, a los niños una educación en valores humanos, le dieras una educación de que, de que tiene que haber armonía en la diversidad, de que en el mundo hay muchas religiones distintas, y que cada uno tiene su religión, pero también cada uno debe respetar la religión de los demás. Y que todos vivimos en el mismo planeta Tierra y que tenemos que aprender a vivir en armonía. Y además les dieras herramientas a esos niños para que puedan manejar su propio estrés, su propio enojo, sus propias tendencias violentas. Yo te puedo asegurar, Carlos, que cuando un líder islamita vaya a hablar con esos niños, esos niños no le van a prestar atención. Van a darle espalda y van a ir hacia otro lado. Y posiblemente haya menos líderes islamitas que hagan eso. Por eso yo estoy convencido, Carlos, que una de las grandes respuestas para el mundo de hoy y una de las grandes respuestas para México es la educación. 100%. Pero no es la educación solamente de aprender matemática, no. y aprender literatura. No. Es la educación en valores humanos. Sí. Es la educación de cómo manejar nuestras emociones. Es la educación de cómo ser felices. Y de cómo aceptar a los demás por eso no lo enseñan en las escuelas ese es el problema y por eso yo creo que la Secretaría de Educación Pública del Estado de México es una pionera en, en llevarle a sus estudiantes estas herramientas ¿cómo las llevaste? las llevamos con un programa que se llama Educación por la Paz donde una serie de instructores de la Fundación van a las escuelas hablan con los directores que ya, tienen, ya tenemos el permiso de la Secretaría y los directores eh, reúnen a estudiantes para que ellos puedan aprender esto y además nosotros enseñamos a los maestros para que los maestros después enseñen estas técnicas a sus alumnos en el día a día de las escuelas y son experiencias Carlos fantásticas donde por ejemplo los padres van en el último día y no pueden creer lo feliz que está su hijo lo sereno que está su hijo hay un proceso donde el hijo le agradece al padre por todo lo que le da por todo el esfuerzo que hacen y son momentos Carlos muy emocionantes donde los padres se sienten felices y los hijos se sienten felices ¿y cuánto tiempo es ese curso? son programas de 5 de días, 3 horas por día y después hay seguimientos donde los, los, los estudiantes pueden continuar haciendo las prácticas ¿no? ¿la respirada cuánto tiempo? un ejercicio de respiración básico que tú puedes hacer en tu casa dura 20 minutos no, pero me refiero para aprenderlo cuando tú lo aprendes tú necesitas eso, ¿no? más o menos 15 horas, eh, donde no solamente te enseñan a respirar, te enseñan principios de cómo, por qué nos estresamos, por cómo nos relacionamos con los demás, esto de aceptar a las personas como son, por qué es importante, cómo puedes ver tu vida, y además hay ejercicios que tú haces con los participantes del curso que te permiten tener la experiencia, una experiencia de paz, una experiencia de amor, una experiencia de compasión, o sea, que tú no, lo, no solamente lo aprendas de un contexto intelectual, sino que tú lo puedas vivir, porque la emoción, la experiencia en base a la emoción es mucho más poderosa Cierto. que la experiencia en base nacional. al intelecto, que claro, la racional. Claro. Tú, tú recuerdas mucho más cosas que has vivido por cómo te sentiste. Quizás no, como, ¿Cómo fue el recital de tal, de tal cantante? Buenísimo, espectacular, increíble. ¿Y qué canciones cantó? Ah, no sé, no me acuerdo. Pero fue increíble. Sí. ¿Por qué te parece increíble? Porque tú te sentiste increíble en ese sí. momento. Tú recuerdas la emoción que sentiste. ¿Recuerdas la emoción, no...? No, no las, las palabras, no las canciones, no, no lo que se dijo. A ah, eso es normal. No es que estés perdiendo la memoria. No, simplemente. Es no te preocupes, Carlos. Es que, <risa> <risa> es que simplemente la emoción es más poderosa que, el, que la razón. Y de hecho ahora hay estudios, es muy interesante esto. Hay estudios que indican, es mucho más la información que va del corazón al cerebro que la información que va del cerebro al corazón. Tu cuerpo y tu vida no es manejada por el cerebro. Es manejada por tus emociones. Fíjate. ¿Sí? Y ahora hay estudios, hay, hay todo un estudio de las matemáticas del corazón que, que indican que tus pulsaciones y, y el espacio que hay entre cada pulsación está conectado con cómo te sientes en ese momento. Y eso genera un, cambio, un campo biomagnético alrededor de ti. ¿La depresión porque qué es? No digo la que es enfermedad este, un poco crónica, sino cómo estás deprimido. Sí, mira, eso tiene que ver con... ¿Por tu... qué estás deprimido? Por X, Y y Z. La mayor razón por la que uno se deprime es por pensar demasiado en uno mismo. Cuando tú tienes muchos deseos Exacto. acerca de ti mismo y dices... ¿Y a mí qué va a pasar? ¿Y no me salió esto? ¿Y qué de mí? ¿Y yo qué voy a hacer? ¿Y a mí y no, qué me va a pasar? Y no me escogieron. Y no me escogieron. Tres. Y no me sale. Y a mí nadie me, me, sí. me, me, me, me para. Nadie me presta atención. Nadie me quiere. Todos me odian. Y, a mí, y a, mí. a mí, a mí. Tú te pones a pensar en ti durante dos días seguidos y te deprimes seguro. Sí. ¿Cómo salir de la depresión? Una de las maneras de salir es hacer algo por los demás. Cuando tú haces algo por los demás es imposible deprimirte. La gente que está muy abocada al servicio... Hacer algo por los demás sin esperar nada de cambio, no la vas a ver deprimida, nunca. Y la otra razón de la depresión es tener tu nivel de energía muy bajo. Cuando tu energía está muy baja, cuando tu conciencia está muy contraída, tú te deprimes. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tienes que comer sano, comer mucha fruta y muchos vegetales para subir tu energía. Tienes que salir a hacer deporte, hacer ejercicio físico, salir a la naturaleza y hacer ejercicio de respiración. Nosotros tenemos muchos casos de gente que viene al curso deprimida Y en solo cinco días hay un cambio muy muy profundo En sus índices de depresión, se sienten mucho mejor Y tiene que ver con cuando tú subes tu nivel de energía Danos, en tres minutos que nos queda de programa Danos una guía, un pensamiento Después de que hemos hablado bastante clarísimo de lo que es necesario para tener un gran año, en nuestra cabeza. Ok. Que todos tenemos nuestros problemas, nuestras preocupaciones, sí. nuestras ansiedades, y nuestras alegrías y nuestros éxitos. Do todos, todos tenemos esa mezcla. Dos cosas le voy a decir. Una es... Una es hacer una lista. Quiero que haga una lista de, de tres columnas. Soltar, mantener y comenzar. ¿Ah? Entonces vas a escribir en un papel este año, ¿qué cosas quieres soltar de tu vida? ¿Qué es lo que no quieres más? Vas a escribir. ¿Qué cosas te hace es bien? Habrá mucho del pasado también. Habrá mucho del pasado, habrá situaciones no actuales claro, que tú claro. no, no quieres, quieres dejar. Sí. Lo vas a escribir. En una, en una segunda columna vas a escribir todo lo que quieres mantener. ¿Qué es lo que en tu vida sí te hace bien? Y tú, esto yo lo quiero mantener. Quiero seguir viendo a mi familia, quiero seguir haciendo deporte, lo que tú quieras mantener. Y en una tercera columna vas a escribir lo que quieras comenzar. ¿Qué cosas nuevas tú realmente quieres comenzar en este año? Y lo segundo, tú tienes que prepararte para eso. Tienes que entrenar a tu mente. Y para eso puede haber muchos caminos. Yo conozco la Fundación del Arte de Vivir, y yo te puedo asegurar que cuando tú aprendas estas técnicas de respiración, tú vas a sentirte distinta o distinto. Tú vas a sentirte con más fuerza de voluntad, te vas a sentir con más energía, te vas a sentir con más habilidades, para poder lograr lo que quieres. ¿En serio? Sí. Pero esto fue mi experiencia, yo tomé este curso hace más de 10 años y yo era una persona, si hay algo que queremos en la vida es ser felices, ¿o no? Claro. ¿Pero qué pensamos nosotros? ¿O no? ¿Voy a ser feliz cuando? La gente que está soltera dice no, voy a ser feliz cuando tenga pareja. ¿Y los que tienen pareja son todos felices? No. No. Y tú le preguntas a que tiene pareja, ¿eres feliz? No, voy a ser feliz cuando me case. ¿Y los casados son todos felices? No. no. Después, puede ser feliz cuando tenga hijos. Puede ser feliz cuando los hijos se vayan y no los aguanto más. Puede ser feliz cuando consigo un mejor trabajo. Puede ser feliz cuando juegue mejor al golf. Puede ser feliz cuando me vea de vacaciones. Y yo estaba igual. Yo estaba, voy a ser feliz cuando consigo un mejor trabajo. Puede ser feliz cuando hago un, un, un posgrado en el exterior. Puede ser feliz cuando tenga más dinero. Puede ser feliz cuando me case, tenga dos hijos, tenga mi perro labrador, una, una casa con alberca. Y en el proceso estaba súper estresado. Estaba súper ansioso. Y cuando algo me salía mal, yo pensaba que eso era el fin del mundo. Y cuando hice este, este programa, me di cuenta de que en realidad solamente podía ser feliz ahora. Y me di cuenta que podía ser feliz respirando. Que yo podía encontrar un espacio de felicidad después de hacer estos ejercicios de respiración. Entonces dejé de ponerme tan ansioso por algo del futuro. Porque la felicidad ya la tenía ahora. ¿Qué es lo que estaba buscando? Obviamente uno puede moverse en la vida y hacer cosas, pero no vas a ser más feliz o menos feliz por lo que logres o no logres, porque tú has logrado un montón de cosas y cuando las logras quieres otra, entonces yo me di cuenta de eso y lo que me pasó Carlos es que cuando yo me sentí feliz en ese momento, me sentí mucho más relajado, pude entender mejor lo que me pasaba, pude percibir mejor a los demás, pude expresarme mejor e increíblemente me salían mucho mejor las cosas, sin estar tan ansioso por eso me salía mucho mejor. Una mente relajada es una mente creativa. Ahora, nuestro público, para que no se confunda, no hay 10 tipos de respiraciones en que nos van a enseñar. Ansiedad, A, repitan conmigo. Exacto. B, este, serenidad, repitan conmigo. No. No, es no. una sola. Esto es una respiración que es como una higiene mental. Así como te lavas, así como te cepillas los dientes, así como te bañas. Entonces, tu ejercicio es un solo ejercicio, 20 minutos, y tú después vas a tener la mente mucho más clara, mucho más serena, más energía y vas a poder tomar mejores decisiones. Vas a poder en la mañana. Disfrutar, sí, hacer, lo mejor es en la mañana. Otra pregunta: ¿esos 20, 20 minutos es, por decir una tontería, es estar sentado y 20 minutos? Hay varios ejercicios: hay ejercicios que son posturas del cuerpo para que tú puedas aumentar tu capacidad pulmonar hay ejercicios que te permiten quitar las toxinas que tú tienes en los pulmones porque en general no, no, no usamos toda la capacidad pulmonar, usamos un 30-40% de la capacidad pulmonar pero eliminamos el 70% de las toxinas a través de la respiración entonces cuanto más aumentas tu capacidad pulmonar, eliminas más toxinas aumenta tu sistema inmunológico tus células envejecen más despacio, aumentas los antioxidantes tú puedes ganar mucha energía a través del oxígeno que tú puedas respirar. Entonces hay ejercicios para ampliar la capacidad pulmonar, hay ejercicios para cambiar el aire de tus pulmones y hay ejercicios de respiración rítmica, que con un ritmo de respiración particular tú puedes aprender a manejar tu mente. ¿Nos prometes que con la respiración el diablito se vuelve menos trascendente en todos nosotros? Palabra de honor, palabra de honor. Pues ya está. Gracias. Muchas, Muchas gracias.